hablamos con maría una veterinaria que tiene una clínica en barcelona ella nos explica en este vídeo cuándo entra el veterinario en nuestra vida y cómo se preocupan también por nuestra salud por supuesto igual que cuando llega un niño a casa aparece un nuevo miembro sanitario que es el pediatra cuando aparece una mascota en nuestra casa aparece un nuevo miembro sanitario que es el veterinario es necesario que estemos a en contacto siempre con el veterinario y tengamos la confianza para poderle preguntar, para poder hacer esas cuestiones que si es la primera vez que tenemos mascota o tenemos una nueva mascota, se nos pueden plantear en el día a día. Eh, es, es algo tan sencillo como si tengo una duda, ¿a quién le pregunto? Pues si tienes una duda sobre tu hijo, hablarás directamente con tu pediatra y si tienes una duda sobre tu mascota, habla con tu veterinario. Tu veterinario te encaminará y te dirá qué es lo mejor que puedes hacer para para convivir o en caso de que aparezca alguna, alguna situación especial, pues o por ejemplo, si tú no tienes hijos pero tienes una mascota, puedes hablar con tu veterinario en el momento en que te quedes embarazada para saber cómo puedes adecuar tu casa y hacer que la venida del niño no sea ningún problema por el hecho de tener una mascota.